Hola, buenas tardes. Espero que se vayan este, incorporando una a una a esta a esta pequeña reunión. Solamente vamos a hablar hoy día acerca de lo que es la revista del mes de junio, la revista de metas personales, pero también queremos hablar un poquito acerca de los reconocimientos que hemos tenido eh, en el cierre del mes de mayo. Así que, primeramente, eh, quiero este, felicitar a todos las que se calificaron. Eh, si ustedes eh, no saben de qué se trata este programa, pues yo creo que a medida vayamos eh, avanzando, lo van a poder ir descubriendo. Eh, las personas que vamos a mencionar más adelante son eh, de las que están desarrollando su propio equipo de ventas. Así que si alguna líder está conectada, eh, pues Hágales saber sus felicitaciones a los miembros de sus equipos. Pero vamos a comenzar hoy día eh, porque les quiero mostrar lo que viene en la revista de, de metas mensuales del mes. Y, pues, este, vamos a comenzar describiendo todo lo que ustedes tienen que saber durante este mes de junio. Así que, eh, como pueden ver acá, esta va a ser la revista eh, del mes de, de mayo. Así que permítanme, por alguna razón. Eh, Déjenme ver, me está fallando aquí esto. Vamos a ver. Ok, déjenme cerrar esta, esta ventana eh, y déjenme sacarlo nuevamente. Eh, la revista de metas mensuales es donde ustedes van a encontrar eh, todo lo necesario que tienen que saber del negocio, como por ejemplo los nuevos incentivos, como también eh, van a poder encontrar eh, los nuevos cambios que se han hecho al programa de liderazgo, como cambios que se han hecho, a mejorar lo que son eh, y entender mejor lo que son las estrategias de trabajo, ¿verdad? Así que vamos a ver. Así que aquí tengo ya eh, nuevamente lo que es la revista, si la pueden ver ustedes, eh, para que vayamos trabajando poco a poco en esto. Así que vamos a ver, permítanme un momento y déjenme ver si hay alguna de ustedes conectadas y si no, pues vamos a continuar. Así que, no sabes. Hola, Ok. Bueno, como pueden ver acá, esa es la revista del mes de, de, del mes de junio. Espero que todas ustedes ya lo hayan recibido por correo o estén por recibirlo. Así que eh, espero de que todas se tomen el tiempo de verla, eh, la revista, porque vienen datos eh, sumamente importantes que tienen ustedes que saber. Vamos a comenzar eh, mostrando a ustedes qué es lo que contiene esta revista. Aquí van a encontrar lo que son... Eh, los kits de prospección, ¿verdad? Como por ejemplo el kit de, eh, de 15 dólares que es el que estamos promoviendo en este momento. Eh, como ustedes saben, el kit de 15 dólares únicamente trae lo que son una fragancia, muestras, los libros y las revistas de metas mensuales. El, el kit de 49, pues ya ustedes saben que trae lo que es... Eh, Tres opciones de donde pueden escoger, de los que son eh, cuidado de la piel, el, eh, fragancias o también un set de brochas de maquillaje. Así que eh, todo esto es importante que ustedes lo lean, que cuando reciban su revista eh, mensual se tomen el tiempo de leer especialmente las, las partes pequeñitas, eh, las letras pequeñas de lo que es esta revista, ¿verdad? Así que mucho, eh, mucha información está en esta revista y ustedes no pueden dejar, de revisarla así que aquí por ejemplo eh, vamos a, a mostrar lo que es el kit de 15 dólares como le digo la fragancia y trae muestras y trae las revistas así que espero que ustedes eh, se lo hagan saber a sus prospectos también eh, en esta sección de acá aparece lo que es la tabla de bonos extras estos bonos se le dan por productividad Aparte de los bonos que usted está supuesta a ganar. Es decir, si usted está en un nivel de consultora, eh, aquí está el nivel de consultora, y usted logró vender con su equipo 750 pagados, usted va a recibir 100 dólares de productividad, o sea que sí le van a pagar el esfuerzo que está haciendo pero también si usted se, se califica como promotora y vende con su grupo 2 mil dólares en adelante, entonces usted recibe un bono extra de 200 dólares, así que las reglas de cómo, de cómo funcionan los bonos extras están en la parte aquí de abajo, este, no sé si ustedes se han tomado el tiempo de, de leerlo, pero si no, pues vamos a mencionar que para ganar esos bonos, dice, eh, son válidos del primero al 30 de junio. Así que eso lo van a encontrar en esta parte de acá porque es del primero al 30 de junio. Los emprendedores más que participan con la categoría de liderazgo eh, van a ser los según cómo cerraron en el mes de mayo. Así que, si sí, mucho ojo con esto, si usted no se había calificado en mayo, pero se califica hoy en el mes de junio, eso la va a ser acreedora de poder ganar este bono, ¿verdad? También, eh, para recibir el bono de productividad, deberá contar con el mínimo de un nuevo consultor. Así que, si teníamos... Tres consultores el mes pasado, asegúrese de tener uno extra, o dos extras, o más extra para que usted pueda recibir, pues, estos bonos, ¿verdad? Son ciertos requisitos que se deben tomar en cuenta y todos están escritos de una manera aquí, claro, para que usted lo pueda comprender. Así que, eh, por favor, a todas las líderes que forman parte de este grupo, les voy a pedir... ...que incorporen a las miembros de su equipo a este grupo, porque aquí vamos a estar dando lo que son entrenamientos, eh, vamos a estar dando eh, las notificaciones de lo nuevo que se está haciendo, pero necesito la colaboración de todas ustedes de incorporar a todas las de su equipo. Aquí no se trata de a quién van a ver como líder, aquí se trata que todas aprendan, se hagan independientes y ustedes sufran menos y aprovechen de ganar más porque se están entrenando todas de una manera general. Así que eso eh, se lo dejo a ustedes. Espero de que por favor se lo hagan saber a todas las de su grupo. Son bienvenidas acá, con excepción a quien no pertenece, ¿verdad? A, a lo que seamos que es el negocio de ser más. Así que bueno, aquí vamos a hablar acerca de los porcentajes. Así que mucho ojo con esto. Eh, causa mucha confusión de que hoy en, eh, en el mes de junio dice que usted se puede activar. Eh, con, con 100 dólares, ¿verdad? Activa tu negocio multinivel con 100 dólares. Pero mucho ojo con esto. Estos 100 dólares solamente se está refiriendo a un 40% de ganancia. Así que esto, por favor, eh, no lo promuevan sin preguntar, no lo, no lo comenten sin saber. Aquí, aquí está la tabla D. De descuentos, aquí está muy claro que dice que de $1 a $49,99 son 0% de ganancia. De $50 dólares a $169, esto es a precio público. Mucho ojo, aquí dice monto de compra precio público. Así que aquí de $50 a $169,99 solamente es un 25%. Si la compra a precio público es de $170 a $300, eh, estamos hablando que es un 40 pero si la compra es de 301 a precio público entonces ya usted tiene lo que es el 50 por como usted sabe eh, que tiene el 50 pues ahí está verdad usted agarra su calculadora y, y dice 301 eh, sería 301 entre 2 que es el 50 entonces usted va a pagar 150 dólares con 50 centavos, así que mucho ojo con esto, cuando vean estos anuncios así, lean esta parte de acá, eh, saquen la suma porque aquí dice monto de compra precio público y aquí este, estos son los porcentajes ¿verdad? porque también recuerden que hay personas que se inscriben para uso propio entonces se les deja saber a ellas que pueden comprar, sí, pero va a ser basado en esta tabla de ganancias así que no sé si ustedes tengan algún comentario con respecto a esto, pero es muy importante que lo aprendamos para que ellas no caigan en decepción si esperan un 50%. Así que eh, eh, es, es muy importante que se lo dejemos saber, ¿verdad? Usted, eh, usted también eh, va a tener, dice, usted puede recibir un cheque de comisiones realizando una compra de 100 o más. Bueno, aquí se refiere a los clientes preferidos. Acuérdense que cliente preferido es la persona que únicamente compra en línea y si usted tiene su tienda en línea, pues entonces usted va a recibir esa ganancia, ¿verdad? Así que eh, recuerde que usted... Eh, dice los clientes preferidos desde su primera compra del 25% de descuento. Así que mucho ojo con eso, muchachas, por favor. Eh, el cliente preferido es aquella persona que no quiere inscribirse, que no quiere este, formar parte de la compañía, sino que únicamente quiere comprar. Pero ustedes deben inscribirlo en lo que es el, el cliente preferido, que cuesta 10 dólares la membresía, para que pueda, pues, este tener esos descuentos, ¿verdad? Así que, bueno, ¿qué es lo que recibe el, el cliente preferido por 10 dólares? El cliente preferido va a recibir esta bella cosmetiquera, muestrecitas de producto, ¿verdad? Este, y aquí usted dice, a partir de este mes de junio, todos podrán adquirir sus productos favoritos con un 25%. Es decir, si la compra de esta persona es de 50 dólares, uno califica para envío gratis, porque ahí dice que las personas que hagan su pedido de 50 o más, el envío es gratis. Pero vamos a suponer que la compra fue de 70 dólares menos el 25%, esta persona estaría pagando 52.50 y califica para envío gratis. Así que eso, por favor, agarren su calculadora y avísenle. Bueno, tenemos una pregunta de Betsabe. Dice, tenía dudas de esas tablas, pero OK. Bueno, me alegro mucho, Betsabe, que le haya eh, servido la explicación porque es muy importante. Si vamos a hacer este negocio, tenemos que aprenderlo de la manera correcta. Así que no sé si hasta el momento hay alguna duda en cuanto a lo que es cliente preferido. Pues, este, esta es la explicación que les puedo dar de que eh, esta persona eh, paga 10 dólares a cambio de los 10 dólares, recibe este producto. Eh, beneficio del cliente preferido es envío gratis en compras de 50 o más. Eh, y eh, acuérdense de que ustedes van a recibir el pago basado en un 25% de la venta en línea, así que eso pues espero que quede claro para todas. Así que vamos a hablar eh, acerca de lo que es lo que tiene este mes, ¿verdad? Este mes tenemos lo que es la fragancia Present, eh, es una fragancia muy buena, eh, valorada en 38 dólares, por si la quieren vender, eh, aconsejenle a todas las miembros de su equipo que estén haciendo su orden, de que solo este perfume cuesta 38 dólares, así que está pagando 22 dólares y se está llevando un desodorante gratis. Así que al vender este producto, al vender este producto lo van a vender en 38 dólares más 6.50 Van a ser 44.50 los que ustedes van a recibir, y si le restamos, eh, si restamos los 22.50, y si le restamos los 22.25 eh, que pagó, entonces eh, estaríamos, permítanme estaría teniendo una ganancia de 20 dólares por haber comprado esta fragancia, así que muchas se quejan de que por qué tienen que comprar el producto, pero no es obligación el envío, aquí están las tarifas de envío, es bueno tener este, este cuadrito con ustedes o por lo menos la captura de, de esta información para mostrárselo a los, a los clientes, cuando a las, a las clientes me refiero a las vendedoras ¿verdad? que dicen que mucho envío y todo eso, pero bueno, si está comprando el perfume le va a ganar, si paga solo le envío solo no le va a ganar absolutamente nada así que mucho ojo con esto es bueno darles esa información para que pues ordenen ahorren y ganen así que de eso se trata de que estén contentas trabajando y bueno en la revista eh, en la revista está todavía todas las que están ahorita formando sus equipos van ganando el derecho a participar en el evento euforia por cada cinco personas que vayan inscribiendo, ustedes van acumulando 150 dólares, que esto al completar 650, usted tiene ganado lo que es la comida y el alojamiento del hotel. Así que yo creo de que si nos preocupamos todas y si aprovechan eh, al máximo lo que es... Eh, Aprovechen al máximo lo que es eh, trabajar eh, su negocio de esta manera, yo creo que es, les, les conviene y, sobre todo, ustedes van a estar contentas porque van a poder ir a, a tener esta experiencia de nuevas, conocer nuevas personas y también ustedes van a poder eh, ver en, otro, en otra perspectiva lo que es el negocio, ¿verdad? Así que tómele mucha ventaja y, como lo repetimos en el mes pasado, ¿qué es lo que toma en cuenta este esta, este evento, pues, hay reconocimientos y aquí van a haber reconocimientos de lo que ustedes están haciendo, como por ejemplo, eh, el reclutamiento, la que tenga mayor presencia eh, eh, promoviendo uh, online, ¿verdad? En social media, van a ver eh, quién tiene la mayor productividad, van a ver quién tiene el mayor reclutamiento, bueno, todo eso, eh, a todas las que hemos hecho eh, Liderazgo sabemos de que hay una vez al año que hay una celebración donde premian todo esto. Así que eso es muy importante de que lo veamos, lo aprovechemos y lo compartamos. Así que bueno, aquí este es el resumen de cómo se va a pagar lo que es... Eh, Ir a este evento, como les digo, por cada, si usted solamente está en la categoría de consultora, entonces por cada cinco personas son 150. Si usted está en la categoría de promotora, en promotora, atención a todas, aquí estamos hablando de Alba, de Orfa, de Rubí, de Sinia, bueno, de todas las que son promotoras en adelante, por cada cinco personas van a ser 75 dólares que van acumulando. Pero la buena noticia de todo esto es que es en toda la organización, no es usted solita, es en todo el grupo que si su grupo eh, inscribe 3, 4, 5 o 20 personas en el mes todas esas le cuentan para usted ganar su, eh, su ida a lo que es el, el evento Euforia Así que eh, Blanca que está en el grupo de Team Builders eh, por cada cinco personas son 40 y los coches que están más arriba son 20 dólares por cada cinco personas. Entonces, entre más alto el título, entonces es menos lo que cubre, pero la ventaja de todo esto es que ese nivel de organización no es, eh, personal, ¿verdad? Así que, ¿qué es lo que gana con eso? Eh, el alojamiento y la comida. Así que son muy, muy, este, tómelo muy en cuenta. Y también a todas las personas que logren establecerse en lo que es el Club VIP, por llegar a los 35K, pues acumulan 200 dólares en crédito. Las que están en 50 mil, pues acumulan 300 dólares en crédito. Pero claro, esto ya son en las grandes ligas, así que este, esperemos un día nosotras estar ahí. Y si tienen algún comentario mientras vamos explicando todo eso, por favor háganlo. Porque es importante que todas sepan de que pueden comentar, que pueden preguntar, para que podamos todas avanzar al mismo ritmo. Así que yo este, se los quería dejar saber que es muy importante, ¿verdad? Así que, bueno, como ustedes saben, en el negocio hay personas que están activas y hay personas que se inscribieron, hicieron una orden y ya no volvieron a hacer. Bueno, esta sección de este libro, ustedes la van a tomar en cuenta de esta manera todas las personas que tengan tres meses o más de inactividad, aquí está escrito, como pueden ver, usted eh, y hace su pedido con una compra de 100 precio eh, a pagar comisionable, usted se va a ganar esta fragancia de Stephanie, pero la va a recibir en el mes siguiente de que hizo su orden. Así que les están dando la oportunidad, de que usted haga una orden de 100 dólares, eh, se vuelva a reactivar, pero su premio se lo van a dar cuando envíe la orden del mes siguiente. Así que mucho ojo con esto. Aquí están las notas importantes, así que eso usted tiene que saberlo. Y también a todas las que se calificaron en el mes, en el mes de mayo, estamos hablando de una lista. Y aquí es donde quiero felicitar y al mismo tiempo quiero dejarle saber a todas estas personas que voy a mencionar, ¿Cómo les van a pagar este bono? Estamos hablando de eh, Raquel Sánchez, Orfa Hernández, Gloria Quintanilla, Jenny Moreno, eh, todas ellas que fueron este, promotoras certificadas, así que muchas felicidades a todas, este, se ganaron los 500 dólares, pero mucho ojo con esto. Para ganar esos, esos 500 dólares, si te nombraste en el mes de mayo como promotor certificado, Dice, eh, tendrá que sostener su título durante el mes de junio y julio para recibir un bono total de 500 dólares. Así que, si la duda está en que por qué no les pagaron, está en, están las indicaciones. Eh, lo que les están pagando ahorita son reclutamiento, producción de grupo y el bono de la productividad que es extra, así que eso se los están pagando ahorita. Si reclutaron 10 personas, les va a llegar el cheque de esas 10 personas. Si reclutaron, si, si vendieron este, en el grupo, eh, le van a dar su producción. Y aparte de eso, un bono de productividad. Así que todas mucho ojo con esto, cuando uno se califica en un nivel en ser más, eh, es igual que en todos los trabajos, la primera semana no se la pagan, sino que la dejan de reserva, ¿verdad? Entonces, igual aquí en el negocio eh, se calificó en este mes, pero le empiezan a pagar en el mes de la retención. Así que mucha atención a todas estas informaciones para que no caigamos ni en desesperación, ni en descontento, pero hay que leer las reglas. Así que, bueno, eso es en cuanto a los bonos. Eso también va para las personas que eh, se calificaron en otros títulos. Así que bueno, aquí tenemos a varias personas que forman parte del Club VIP eh, ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, hay beneficios eh, muy importantes como, por ejemplo, participar de llamadas eh, que solamente se dan entre líderes un poquito de más alto nivel, donde se les actualiza, ¿verdad?, de los cambios, de todo lo que viene. Pues, ese es uno de los beneficios. Otro de los beneficios es que eh, tiene... Eh, eh, un paquete de productos que se puede adquirir, que son casi mil dólares y paga 250, así que esa es otra de las ventajas, así que usted puede comenzar siendo eh, Club VIP de, a partir de los 20 mil en adelante, pero tiene mucho más beneficios en cuanto más va subiendo 35, 75, 100 o 250, entonces acá está la categoría de todas las personas que están en ese club así que bueno, muchas felicidades a todos esos, entonces a todas esas personas y bueno, no tenemos a nadie conocer acá, Pero vamos a continuar. Y aquí es donde quiero que hagamos una fiesta de felicitaciones a todas las personas que van a ver en esta lista, porque aquí ustedes van a encontrar, pero mucho ojo, esta es la lista de las personas que se calificaron en abril y le, recién la están publicando. Las de mayo van a salir el otro mes, así que estas son las que están que vienen del mes de abril, pero están publicadas ahora en esta revista. Así que, bueno, voy a comenzar por felicitar a las conocidas. Espero de que ustedes cuando vean su revista, pues se tomen el tiempo de leer y ver a quién conocen y pensar que un día ustedes van a estar en esa lista, así que... Eh, lo vamos a lograr, así que vamos a comenzar. Personas que conozco de esta lista, vamos a, a, a felicitar a la señora Alice Octepola. Ella es eh, no habla español, pero quiero que sepan que ella tiene ya su grupito y lo está haciendo muy bien. Tenemos a Or Fernández como promotora junior en el mes de abril, ¿verdad? Y tenemos también a Cine Abigail Herrera. Tenemos también a Melvin Melara. Mahama Tapani, mi esposo, les conté que me escribía mi esposa, pues ahí está, ya se calificó, Blanca Velar, y también tenemos a Abigail Melara, a Alba Susana Miranda, y todos ellos son, forman parte de este grupo de la zona este, y también tenemos a Dami Lola Aquinsola, Carmen Argueta como promotora certificada, y tenemos también, vamos a ver, en los Team Builders tenemos a Blanca Abelar. Así que ya ella va despuntando en una de las mejores categorías. Así que muchas felicidades a todas de las que terminaron en el mes de abril. Pero el otro mes vamos a tener a personas como a Mario Paz, eh, hijo, ¿verdad? A Mario Paz, papá. Vamos a tener a Elsie Larson, Hawa y mi hija también. Así que vamos a tener a Mari Pineda, a Zulmi a Raquel, a Orfa, a Jenny, a Patricia cisnero a todos ellos vamos a tenerlos en la siguiente revista. Así que esto es un logro que ustedes van a ir haciendo cada mes y cada mes se les va a ir reconociendo. Así que todas estas personas, un excelente trabajo. La zona este está trabajando muchísimo y, y se está reflejando en todos ustedes. Así que muchas Felicidades. Así que bueno, ahora vamos a hablar acerca de este programa que se llama Programa de Bienvenida 360. Este programa es para todas las personas nuevas. ¿Verdad? Que van ingresando. Únicamente está disponible en su primer mes de que usted se, se inscribió para que usted pueda ganar estos productos. Así como les digo, son eh, tres regalos equivalentes a tres videos. Ah, por favor, promovamos esto con todas las consultoras nuevas. ...para que ellas vean de que pueden ganar al, a, al nomás inscribirse y puedan tener mucho más beneficio. Así que, ¿en qué consiste este programa 360? Bueno, hay tres videos. Uno es acerca del cuidado de la piel, otro es acerca de maquillaje y otro es acerca de fragancia. Son cinco minutos de video que yo les aseguro que les valen la pena porque eh, aquí les mandan productos, es verdad, y ustedes los van a vender o los van a utilizar. Así que, ¿cómo van a hacerlo? Ustedes van a ingresar a sermasbusiness.com y van a poner su, uh, su usuario y su contraseña para que puedan verlo. Acuérdense que aprender a utilizar todas las herramientas de su negocio van a hacer que sea esto, uh, pues, súper grande, súper exitoso y ustedes van a estar ganando. Miren, muchísimo. Money, así que bueno, bueno, vamos a continuar con el producto favorito del mes. Eh, muy importante también de que cuando ustedes reciban su revista virtual como líderes. Eh, por favor, comiencen ustedes a hacer sus screenshots, a cortarlos y a enviarlos a todas sus, eh, sus eh, consultoras, ¿verdad? Entre más sepan y más vean, más, más van a comprar y las ventas van a aumentar. Así que no sé cómo estarán ustedes en cuanto al material, pero si no lo tienen, por favor, siempre eh, pregúntenlo Si no tienen las, la, las capturas, se las mandamos. Tenemos el grupo de WhatsApp. Eh, ese grupo es un grupo de apoyo donde hay avisos y entrenamientos cortitos, pero los hay. Así que por favor traten de incluir a todas las personas que vayan inscribiendo y nada más de que pues tenemos que conservar las reglas para que pues sea solamente avisos y entrenamientos para que no saturemos y desesperemos a las personas. Y como les digo, en este grupo espero que todas las líderes pongan de su parte a poder ingresar a todas las personas de sus equipos para que se vayan entrenando y ustedes pues tengan más... Eh más accesible, ¿verdad? El entrenamiento para todas. También quiero decirles que, que en, este, en esta página en este grupo, ustedes también pueden entrenar a sus equipos. No solamente yo puedo, uh, puedo manejar esta página, ustedes también. Ustedes pueden hacer la reunión, ustedes pueden aportar, ustedes pueden dar ideas y sobre todo para que también las vean en acción. O sea, no solo yo puedo hacer las cosas aquí, así que ustedes también hagan su agenda y pues nos vamos a unir para aprender entre todos. Toda. Ok, bueno, aquí tenemos um, el producto eh, favorito. Ahorita se ha agotado este y este ahorita solo está el verde. Así que esos productos, lo que sucede con ellos es que como son los más vendidos, uno tiene que estar por adelantado comprándolos. O, aunque no lo hayan pedido, ustedes tienen que eh, pues hacer su, su presupuesto o hacer una idea de cómo lo van a vender. Porque imagínense, tres productos por 51 reciben tres rolones, tres perfumes por 51 dólares. Y cada uno, cada set lo van a vender en 51. Porque si suman 45 más 6,50, pues ahí está, hasta 51. Entonces, esos son los productos. Estos, estos productos que ustedes están viendo acá. Son productos de apertura y de cierre. Los productos de apertura y de cierre les sirven a ustedes, ¿para qué? Bueno, uno, para el ahorro y dos, para incrementar ventas. Así que, por favor, todas las líderes, como les digo, todas las consultoras que estamos en este grupo, siempre bueno promover esta, eh, esta oferta es del 14 al 15%. Y esta oferta es del 29 al 30. Aquí son dos fragancias por 35 dólares. Aquí son dos cremas por eh, 37 con Entonces muchas personas de las nuevas que van ingresando siempre preguntan: ¿Voy a pagar entonces 1750 por dos perfumes? Y la respuesta es no. Aquí dice están las letritas chiquitas: dos perfumes a Morel por 35 dólares. Así que es muy importante de que eh, no caigamos eh, en colaborar con la confusión, al contrario, siempre es bueno eh, pues tratar la manera de aclarárselos a tiempo y este estas fragancias se agotan rápido, así que mucho ojo con esto. Al lo más que usted vea que pasó la medianoche, si quiere haga su orden. O porque eso a veces se termina rapidísimo. A veces ni 10, ni 10 horas ha durado la oferta cuando ya se terminó. Así que para evitar eso, por favor, también hagámoslo. Y una segunda opción, como líderes también podemos comprar... Eh, dos o tres o más, eh, y tenerlas ahí. A veces las representantes eh, piden, por casualidad no tienen este producto, pues ya es una manera de ayudarles. Y como les digo, así es como se debe hacer. Y todas ustedes son bienvenidas a hablar o a hacer algún tema de motivación o lo que sea en este grupo, siempre y cuando sea relacionado al negocio, como les digo, ¿verdad? Así que, chicas, aquí les tengo un dato curioso, muy importante. Vamos a ver. Si ustedes tienen esta aplicación en su teléfono, vamos a ver si la pueden ver. Ok. Eh, se llama eh, el barcode scanner. Esto es para escanear el código de barra. No sé si lo puedan ver. ¿Me pueden decir si lo pueden ver, por favor? Déjenme ver. Ok. Ok. Um, si tienen el, el, el, la aplicación para leer el código de barra, les quiero mencionar un dato, les quiero mostrar, mejor dicho, un, un, un, algo que les va a ayudar. Ok, muchas de ustedes tienen teléfonos inteligentes, ¿verdad? Así que, bueno, déjenme, ok, déjenme hacer una cosita por acá. Ok. Ok. Muchas de ustedes tienen teléfonos inteligentes y tienen los teléfonos más sofisticados. Quiere decir que todas ustedes tienen esta aplicación, esta que se llama eh, Barcode Reader. No sé si la puedan ver. Déjenme ponerla por acá. Ok. Ay, no sé si la puedan ver. No sé. Ok. Ok. Sí lo pueden ver. Se, ese sirve un código de barra para leer aplicaciones. Entonces, de la manera en que ustedes lo van a utilizar, es como ustedes están viendo acá, están dos cuadritos, ¿OK? En estos dos cuadritos ustedes van a escanearlo, van a, van a hacerle clic a la aplicación, les va a abrir esta línea, ¿verdad? Ustedes lo van a poner, déjenme ponerlo por acá, ¿okay? Lo van a poner, lo van a leer así. Ok, él les va a leer eh, el código y eh, les va a dar la opción acá, ustedes le dan acá, abrirlo y les va a mostrar el catálogo, ok. Ahí está el catálogo y ustedes lo pueden, eh, lo pueden sacar, lo pueden compartir, ¿verdad? Entonces ese es eh, el catálogo de premios, no sé si ustedes lo puedan ver, Ok. Ah. Por, por el reflejo del celular, no sé si se puede ver, pero la idea es esa no me veo, ok. Ok, no sé si, ok, entonces, eh, no sé si captaron la idea toda, es decir, usted agarra el código de barra, lo enfoca en el libro, vamos a ver, lo enfoca en el libro, vamos a ver acá, les queda ahí el, el link, ustedes le dan clic, y aquí les va a salir el, el, el catálogo de los materiales de trabajo. Así que, si ustedes tienen esa aplicación, aquí están. Aquí les está diciendo, eh, este, este es para, el, para los materiales de trabajo, este es para donde están los premios. Así que eh, eso es lo que les quería mencionar a todas, porque muchas siempre andan buscando a dónde están los eh, eh, el material para trabajar. Así que no sé si tengan algún comentario que quieran hacer, eh, porque en realidad, pues, eso es algo que les quería mostrar para que ustedes vean de que sí, de que sí está eh, eso para ayudarnos, ¿verdad? Especialmente las que tienen eh, teléfonos inteligentes. Yo creo que les va a ayudar muchísimo. Así que, bueno, entonces vamos a continuar. Eh, déjenme compartir el screen nuevamente. Ok. Okay. ok, entonces nos habíamos quedado acá donde está lo que es el, el, el uh, cómo usted va a escanear lo que es este esta aplicación, ¿verdad? Oh, Helen, la aplicación se llama eh, Barcode Reader, como para leer las, uh, las aplicaciones, las, los squares, estos, estos squares que están aquí, déjenme ver... Ok, déjenme tomarle una foto y se las mando un momentito. Okay. Si no lo tienen, pueden buscarlo en su App Store y ustedes ahí lo van a encontrar. Ok, déjenme ver si se los puedo enviar. Ok. ok uh, ya yeah. okay. Se lo voy a poner ahorita que termine este este video, Helen. No lo pueden ver aquí mismo en el video, pero se lo voy a mandar porque eh, les va a servir hasta para hasta para escanear cosas, este, ajenas al negocio de esta aplicación. Así que yo creo que ten, tienen que tenerla. Y bueno, aquí un recordatorio de que siempre se le debe compartir a las nuevas eh, a los nuevos prospectos o a las nuevas consultoras de que este ¿Para qué sirve, verdad? ¿Para qué sirve lo que es eh, eh, los puntos? Ok, a las que están buscando cómo es esta aplicación se los acabo de poner en foto ahí en el grupo, así que ahí lo van a encontrar. Esto se llama Barcode Reader. Así que, bueno, este, como les digo, si tienen alguna, alguna pregunta, este, vamos a ver. Para finalizar, eh, abrieron esto, esta nueva opción de no pagar envío. Muchas de ustedes eh, eh, preguntan que si el envío va a ser gratis o, o si hay alguna otra manera. Hay dos maneras, eh, mejor dicho, casi tres maneras de no pagar el envío. Está comprando la oferta del mes, ¿verdad? Comprando lo que es el uh, shipping pass. Y está utilizando los puntos si tienen ustedes mil puntos entonces ustedes pueden ocupar los puntos para no pagar el envío así que eso es lo que trae la, la revista eh, Gold de este mes así que eh, ese es el vistazo que tenemos y como les digo muy eh, muy importante que todas aprendamos eh, a dar la información y eh, esto del negocio hacer más para todas las que todavía no han comenzado a a formar sus equipos eh, esto es fácil si usted se aprende la fórmula de, de qué es lo que se necesita esto es fácil esto es pan comido pero sobre todo establecer la diferencia de los eh, de los um, niveles de ganancia por eso lo regresé aquí para que todas por favor hagamos y entendamos que, eh, esta tablita está basada en los porcentajes. Siempre hay 50%. Los 75 dólares únicamente fue por el estado de emergencia de lo que se estaba atravesando del COVID-19. Así que este pues eso ahí ya terminó. Um, vamos a ver. Yo los he buscado en la página de la factura y no los veo. Uh, dice, ok, los puntos reward... Los puntos Reward, antes de terminar esto, déjenme cerrar esta ventana para enseñarles eh, dónde están los puntos Reward. Así que mucha atención. Menos mal que preguntaron ahorita que estamos live. Así que vamos a ver dónde están. OK. Así que mucha atención a todas. Quieren saber dónde están los puntos Reward. Así que aquí está. Esta es la página principal. En la página principal eh, está... Eh, esta ventana, esta ventana que les va a ayudar a ustedes a ver esta, la tablita de ganancias, les va a ayudar a ver eh, las ofertas del producto favorito, el free shipping y, este, y, y qué es lo nuevo que tenemos, ¿verdad? Como por ejemplo, estas ofertas de los ah, gel antibacterial. Así que bueno, eso lo cerramos en esta sección de acá. Y para ver los puntos premiados vamos a cerrar esta otra, ¿ok? Todas las que quieran ver sus puntos premiados van a hacerle clic donde dice compras, luego tienda. Y aquí van a ver esta otra ventana donde está su nombre, le dan clic para iniciar un pedido. Esto es, eh, bueno, un, un comercial de lo nuevo que tenemos. Igual lo vamos a cerrar, así que un momentito. Eh, mientras carga la, eh, los productos, vamos a esperar. OK, lo cerramos acá en esta franja verde. Y la que quiera saber dónde están los puntos premiados, aquí dice venta personal, venta de grupo, puntos reward. Entonces, yo tengo, por ejemplo, 1,688 puntos. Así que así es como se encuentran lo que es los puntos que se van a utilizar para una compra. Así que eh, no sé si tienen algo otra... Algo otra pregunta, este, pero así es como lo van a encontrar. Y está fácil, no hay nada complicado. Si ustedes quieren saber algo otra cosita antes de que terminemos, con mucho gusto, pues, lo hacemos. Entonces, eh, les quiero poner un ejemplo que esto es como ustedes lo van a entender. Eh, vaya, vamos a escoger este producto. Este, este producto lo tenemos acá. Recuerden que después de los primeros 100 dólares en productos se pueden utilizar. Los puntos reward, ¿OK? Así que aquí tenemos un total de 152. Así que vamos a ver si ya podemos agregar uno con descuentos. Así que los productos en promoción no cuentan para, punto, para descuentos en productos. Los puntos reward les van a servir a ustedes para descuentos en productos que no están en oferta. Así que mucho ojo con eso porque no se pueden utilizar así nada más, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a escoger... Un perfume que no esté en oferta vamos a ver ok vamos a escoger el el encanto de rosa vamos a poner acá 43 220 vamos a hacerle clic acá y como ustedes ven acá aquí está esta ruedita aquí dice pr estos son puntos si usted no quiere usar sus puntos solamente le da clic aquí pero si quiere usar los puntos este perfume vale $48, dólares, usando, eh, usando los puntos le sale en $33.60. Y ya les vamos a hacer la diferencia. Voy a agregar este producto. Y ustedes verán que aquí en la bolsita de compras me sale a $16.50. No me sale a $24, dólares, me sale a $16.50. Y para eso sirven los puntos Reward, para descuentos o para premios. Así que no sé si eso les, les ayude porque es este, una información que deben de saber para que ustedes puedan poder ayudar eh, a las otras representantes, ¿verdad? Así que, como les digo, eso es lo que les tengo el día eh, de ahora. Es este, muy importante conocer qué es lo que tenemos para el mes de junio, ¿verdad? Y si, como les digo, cualquier pregunta, cualquier video, cualquier cosa que quieran hacer, Pueden decirme que así lo hablamos específicamente sin hacer tan larga la, la, la, la reunión, pero es bien importante que todas estemos al, al mismo nivel de conocimiento. Así que acuérdense que saber es poder y yo espero de que todas ustedes eh, pues alcancen el máximo nivel. Eh, a todas las que están desarrollando a su esposo, muchas felicidades porque son no un cheque que van a recibir, sino que son tres cheques o dos cheques según las personas de su casa que estén trabajando el negocio. Así que yo estoy muy contenta de, de verlas a ustedes emocionadas. Y su revista eh, de, de metas mensuales, por favor, no, no dejen de utilizarla, eh, porque es, es muy importante de que todas ustedes estén, eh, estén al mismo nivel de conocimiento, ¿verdad? Les repito, la invitación está para todas las líderes que están conectadas en este video, eh, esta página de entrenamientos ustedes pueden utilizarla. Pueden ustedes hacer sus reuniones, ingresen a sus personas, ustedes mismas pueden hacerlo. Eh, no soy yo únicamente la que puede aportar también ustedes. Y, pues, eh, la intención es esa, ¿verdad? Que todas colaboremos. En el grupo de WhatsApp también, si ustedes ve que hay una información de valor que puede ayudar a otras, también hágalo. Eh, ya eh, eliminamos las personas que estaban, eh, comente, comente, comente, pues, este, van a volver, pero bajo una condición de que solamente son, la página va a ser para entrenamiento, para avisos, porque pues de eso se trata, que todo esté bien. Así que eh, a todas, muchas gracias por haberse conectado. Este, vamos a tener otra eh, reunión esta semana. Vamos a tratar de hacer más activo este grupo para que todas avancen. Acuérdense que este mes eh, es de retención. Eh, el mes de retención es muy importante porque el pago de lo que están haciendo va a ser ya hecho en el mes siguiente y si hay alguna duda en cuanto a eso, por favor también recuerden que pueden llamar, pueden pedir hablar con una de las ejecutivas, eh, con Rocío Rodríguez, eh, siempre pueden llamar a CERMAT, les voy a dar el número de CERMAT, eh, el número de CERMAT el que yo utilizo es el 713- Así que eh, si la persona que las atiende no les convence con lo que saben, pues piden hablar con, con eh, Fernanda Vaca, Rocío Rodríguez y este, o Liz, ¿verdad? Que cualquiera de ellas son de las que están en liderazgo, que son más relacionadas a lo que sucede en cuanto a las a, a lo que tal vez sus, ustedes tienen, ¿verdad? De preguntas. Así que, bueno, gracias a todas. Espero verlas eh, calificarse en este mes. Eh, espero que eh, comiencen ustedes a, a ganar. Y mañana es, les voy a hacer la rifa entre las líderes eh, de las que han reclutado. Voy a hacer la rifa. Cambié la forma de trabajar este, debido a, pues, a varios factores verdad Pero la condición es que cuando se ganen un premio lo publiquen para que otras vean y, y, y también lo logren. Así que mañana les voy a tener ese otro video cortito de la rifa con las que reclutaron una o más en el mes de mayo. Estamos pendientes con eso. Así que eh, mañana les tengo esa sorpresa. Así que cruzan sus deditos. Va a ser eh, como les tenía pensado el mostrario de maquillaje y va a ser una vajilla eh, de, las que, de las que tenemos en Sermata. Así que mucha suerte a todas y gracias por haberse conectado. Pasen buenas tardes.